amigos, fijaos como eh, a medio vídeo eh, comentan sobre el, el orden y el desorden y vemos como en la meditación uno no busca el orden, no se trata de buscar algo, eh, eso es la mente buscando eh, o eso es concentración, o sea, eso es lo de siempre, el haciendo, y esto es un siendo, y aquí se ve claramente, como dice, se trata de... Um, de ver lo que es, o sea, lo que hay, que hay, desorden, solo sé consciente de eso. Puedes no empujarlo para quitártelo de encima, puedo no rechazar, eh, no, no abrazarlo para re retenerlo. De esto se trata, es ser consciente de ello y seguir lavando el suelo o... Seguir tomando el sol o... Pero permitiéndote sentir, no a ti, sino al cuerpo. Permitirle al cuerpo sentir eso que realmente está sintiendo. No cambiarlo porque la mente, como un software ahí, quiere cambiarlo. Entonces viene un cambio, una mutación de lo que es. Se transforma. Y tú no has tomado ninguna decisión. No has elegido nada. Simplemente has permitido ser eso, y en segundos o en lo que el tiempo que lo que sea, eso cambia porque nada puede durar por su propia energía mucho tiempo porque el cuerpo um, las cosas las cosas que pensamos suelen ser puntos de vista del servicio, de, fonda, de la personalización del ego de fonda, el marqués, y resulta que tienen poca energía si no las sustentamos son como los tulpas los segregos cuando no los alimentas, cuando no los tocas mirándolos ecuánimemente permitiéndoles ser eso se dice abrazarlo, amarlo no es que lo ames y te quedes con él es que amas el presente permites que sea lo que es y entonces viene un cambio que no ha venido por ti y eso es crecer, ¿verdad? Esto es la meditación. Eso es la meditación, para seguir vacío, siempre, con cada cosa que viene y permitir que el tiempo, que algo más grande que nosotros, pero que somos nosotros, uh, permita moverse y seguir serio y seguir creciendo, sin distorsión, seguir viendo, con percepción. Y en eso estamos todos nosotros. Yo también, yo el primero. Pero de esto se trata, de incorporar esto a nuestra vida. Eh, la guerra no está ahí fuera, en la calle, como pretenden muchos despiertos. No, la batalla es conmigo mismo, dentro. Con lo ya acondicionado, incrustado dentro de mí, soy yo, al que tengo que vigilar, al que tengo que saber tratar y conocer, no por análisis, ya lo hemos explicado antes, sino viendo. De esa manera vas sabiendo cosas, vas viendo los impulsos que vienen, pero tú te mantienes permitiéndole sentir eso al cuerpo. Pero tú ves los impulsos que vienen, a dónde quiere ir cada uno de estos impulsos, y eso es conocerme, me voy conociendo. Pero no soy yo, es el software que se mueve solo, es eso que no para nunca de moverse. Es eso que, en cuanto me identifico, me vuelvo eso. Y yo tampoco puedo parar de pensarlo. Entonces, conocer el cuerpo, su software, permite distanciarnos de ello, porque no somos ello. Y eso también confirmaría que efectivamente no somos de aquí y que esto es un traje biológico, que somos otra cosa, pero que este mundo no habla de esa otra cosa. Así que nos toca a nosotros mismos descubrirlo por nuestra cuenta. Y descubrirlo no es buscando lo opuesto a lo que siento, no es buscando nada, porque si solo vas a encontrar lo que estás buscando previamente, no, es encontrando. Y para encontrar tienes que permitir que suceda. Y para eso tienes que apartarte a un lado y permitir que suceda. Y esa es la manera de seguir siendo espontáneo, inocente, maleable, abrazando todo, no dividiendo el universo en dos, porque aquello es bueno y esto es malo. Un día daré ejemplos de cómo el mal o lo malo, te lleva a hacer lo bueno, y cómo lo bueno te lleva a, al mal, y a hacer lo malo, y a hacer sufrir. Así que son los opuestos de la misma moneda, si estamos en ese nivel de conciencia Y la cuestión es salir de ese nivel a otro. Y la meditación verdadera permite todo esto. Así que no es una meditación donde uh, tú, como avatar, te vas a a algún lugar y haces una postura y sientes el universo moverse dentro de ti porque eso, eso, eso es un haciendo, ¿verdad que sí? Lo estamos viendo y es un siendo es un siendo si estoy triste, permito que el cuerpo esté triste pero yo sigo haciendo mis cosas y sigo poniendo una cara amable a, mi perso a, a las personas que me rodean porque eso es ser consciente Irresponsable. De hecho, la responsabilidad que define los iluminados es responder adecuadamente al desafío. Eso es ser responsable. No es hacer los deberes para sobrevivir, no es hacer lo que se espera de ti para un futuro, no. Eso son obligaciones de lo que sea. Uh, responsabilidad es cuando algo viene distinguir entre lo que es y lo que no es y lo que es permitirle ser y lo que es falso que es lo opuesto siempre a lo que sentimos no ir en esa dirección porque es la ilusión y por aquí se hace camino al andar porque no hay camino porque si es ca si hay caminos es la mente previamente que ha hecho camino o sea es el opuesto el camino de la mente y no vamos a, a ese opuesto.